Hola amigos y bienvenidos una vez más a en busca de la verdad la teoría de la tierra hueca parece que es algo de ciencia ficción y quizá lo sea o quizá no pero lo que sí es cierto es que hay hechos o mejor dicho casos muy importantes que nos hablan de estos temas de la tierra hueca como por ejemplo carl brugger que tras completar sus estudios en historia contemporánea y en la sociología, partió para América del Sur como periodista. Allí tuvo noticias de ACACOR. Desde 1974, Karl Bruegger es asimismo corresponsal de varias emisoras de radio y de televisión en la República Federal de Alemania. En 1972 conoció en Manaus a Tatum Kanara el hijo de un caudillo indio Manaus está situada en la confluencia del río solimoes y del río negro es decir en la primera mitad del amazonas tatum canara es el jefe de las tribus indias uga mongulala daka y haisha brugger concienzudo y escéptico investigador escuchó la historia realmente increíble que el mestizo le relató después de haberla verificado punto por punto decidió publicar la crónica que había registrado en cinta magnetofónica Incidentalmente la crónica de akakor se ajusta con precisión a un cuarto que es familiar para las mitologías de todo el mundo los dioses vinieron del cielo instruyeron a los primeros humanos dejaron tras de sí algunos misteriosos aparatos y desaparecieron nuevamente en el cielo la crónica de akakor forma parte de los mitos y leyendas de una de las civilizaciones más primitivas de la tierra si hasta la fecha ha permanecido totalmente desconocida se debe a las características especiales del relato y al completo aislamiento de los pueblos cuya historia refiere tatum canara quien le contó la historia de su civilización que había sido incluso visitada por los godos y los alemanes tras la segunda guerra mundial su pueblo se llamaba uga mongulala que fue escogido por los dioses hace 15.000 años lo importante de esta fascinante historia que aclara muchos misterios de civilizaciones desaparecidas y de presencia alien en el pasado Bruegger comprobó que los datos de la irrupción de los alemanes en la cultura mongulala eran correctos por lo que toda la historia parecía tener grandes visos de credibilidad Tatumka le contó que su civilización comenzó hace 600.000 años fecha que coincide con datos dados por algunos canalizadores entonces ya había dioses aliens en la tierra las crónicas van un poco más adelante y recuerdan que hace unos 13.000 años unas naves doradas bajaron del cielo venían de un planeta llamado Shuberta. enormes chorros de fuego iluminaron la llanura cuenta la crónica del jaguar en los indígenas de akakor en otros textos se escribe estas naves como discos volantes de color del oro resplandeciente hechos con un metal desconocido y así se dice que Akakor guarda sus secretos en pergaminos escritos y piedras verdes esto nos recordaría a los carros de fuego del rey salomón muchas piedras esotéricas que no sabemos para qué son se trata de archivos telepáticos 130 familias vinieron a la tierra para liberar al hombre de la oscuridad iniciándose una nueva edad de oro de las que tuvimos ya muchas en el pasado olvidado eran de tez blanca con el cabello negro azulado y tenían seis dedos y una barba poblada son altos con ojos almendrados pómulos marcados y nariz nítidamente delineada ellos habrían sido los maestros de los indígenas en todos los aspectos de la vida Acacor era un pueblo que estaba en el corazón del amazonas en brasil y tenía cierta conexión con otras culturas milenarias como Tihuanaco y salacere donde los vestigios alien son evidencias incluso hoy en día con enormes y enigmáticas edificaciones como la puerta del sol en un determinado momento estos pueblos fueron colonias de lemuria lo maldito del caso llegó cuando brugger fue asesinado en río de janeiro en enero de 1984 de un disparo a quemarropa que le propinó un sicario en la playa de ipanema nunca pudo esclarecerse el hecho sea realidad o ficción lo descrito aquí esto ya se ha hablado en otras culturas pero tatum canara tenía alguna relación con pueblos de hace más de miles y miles de años quizá él estuvo allí evidentemente no porque era un ser humano normal tenemos en diferentes culturas del mundo antiguo que todo esto es reincidente es decir que esto ya se ha contado en otros momentos de la historia unos supuestos dioses que llegarían del cielo en unos carros de fuego o carros de oro resplandecientes como el sol y que bajarían a la tierra quizá todo este relato parezca algo anómalo algo extraño o quizá de ciencia ficción pero en mi opinión yo creo que detrás de todas estas pequeñas historias siempre hay algo de realidad también los antiguos sumerios hablaban de hibridación con humanos y que ellos serían los ingenieros de la raza humana ya se sabe que este salto evolutivo del ser humano hay un momento en la historia en el que no está del todo claro sea ciencia ficción o no todo lo relatado aquí en este vídeo lo cierto es que no es porque lo diga un servidor lo dicen culturas antiguas vinieron los dioses se hibridaron con nosotros y luego se marcharon esto se vuelve a repetir en una y otra creencia y cultura del mundo pero amigo yo creo que Puedes sacar tú tus propias conclusiones tú qué piensas somos hijos de los dioses extraterrestres o somos fruto simplemente de la evolución de un primate gracias amigos yo soy rafa fernández y aquí termina en busca de la verdad hasta la próxima